¡Hola, subditos! ¿Cómo están? Yo aquí, aquí decían, este, pues acabo de echar pasión, no, pues, ya sabes, ¿no? Allí de repente llegan y se me forman aquí para que las vaya atendiendo. Y entonces pues las voy atendiendo. Pero adivina que me dijo una de mis twitches dijo? Me dijo, oye, que siento que vas a estar este fin de semana, eh, no No, otro pinche fraude. Bienvenidos a Exponiendo Fraudulentos Dos. ¿Qué de a estar haciendo tu escándalo? ¿Ya estuvo bueno? ¿Usted es empresario? Le voy a decir. Entonces me dice que si voy a estar en ese y no sé. ¿A mí vas a estar en el Catepec? En el Catepec. En un chico de lugares que dice que voy a estar así. No mames. O sea, sí soy Dios, pero. ¿Y quieres quieras el No, pendejo. Es parte de los fraudulentos. Ahí les va, pendejos. Ah, también. Lucha. Que no, chicada madre, no, no soy na, nadie de esos. Yo, cuando voy a un lugar, lo digo antes. En mis redes sociales siempre está escrito. El no te, te voy a de... ir. Pues un pendejo, pinche idiota. Un igual de pendejo que tú, cabrón. No mames. Todo febrero, así para acabar. Pronto, todo lo que resto de febrero, no voy a estar en ningún lugar público. Así de sencillo. ¿Ya te quedó claro, pinche no idiota? Que no, pendejo. <risas> ah, les va, que quede claro, güey. Este pinche video lo estoy haciendo por todos los pinches güeyes que me están escribiendo. Todos los pinches días para. Decirme, Oye, qué chingón que vas a ir a tal lugar. Si eres tú, este. A ver, no sean pendejos. No vaya a estar en ninguno de esos lugares. Se trata de un pinche fraude. Se trata de un pinche imitador de mierda. Y se trata de lugares que se hacen pendejos. Y que hacen pinche publicidad engañosa. Para precisamente hacerse los idiotos a ustedes. Y que caigan en la pinche trampa. Porque qué casualidad que ponen así. peluche en el estuche. Sí, a huevo yo. Y la, la pinche. Este. La máscara y la camiseta. Todo güey, así de <tose> la para, para, para, y usan las pinches frases, ¿no? Desde el tutú, que los tributos, que el peluche en el estuche, que el dios del internet Todas las pendejadas que tu pinche dios inventó Porque si sí, yo inventé el abecedario, ¿cómo ves, pendejo? A, C, -D. Todo eso lo hacen, lo pincho de forma para entonces dárselos a ustedes Y que caigan en la pinche trampa Pero ustedes dirán, porque luego, luego empiezan Porque también hay perritos que tienen dueño, ¿no? Entonces los pinches perritos empiezan a ladrar en las redes sociales diciendo ¡Ay, me no siento Ni están ni engañando a él, soy muy claras en letras microscópicas, que es un tributo de la chica. A ver, a lo mejor yo soy el pendejo, ¿no? A lo mejor yo soy el que estoy entendiendo mal, ¿no? Puede ser o no puede ser, ¿no? Nunca te equivocas. Yo nunca me equivoco, pero supongamos que existe así el apocalipsis y me estoy equivocando. Supongamos. Que los güeyes que me están escribiendo diciendo que ya tienen sus boletos Y que ya tienen su pinche lugar apartado para ir a verme a tal bar Están bien pendejos, ¿no? Pero vamos a hacer, no me quise quedar con la pinche duda Entonces, le dije un pinche súbdito que hablara Para preguntar acerca del de escorpión dorado y de la reservación Y del lugar donde va a estar Supongamos, háblale Y esto fue lo que pasó Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿contigo puedo hacer una reservación para 25 personas? Ah, ok. Sí, dime. Eh, es que... Ajá, es? 25 personas para lo del escorpión dorado. Okay. Voy a voy, voy a celebrar ¿Eh? mi cumpleaños y podría ser de 25 a 30 personas. No estoy seguro, pero si hay, si de repente llegan nuevas personas, se puede agregar a alguna otra mesa, ¿no? Sí, sin problema. Oye, una pregunta no es eso. ¿De quién, perdón? Paul un mesero que tengo. No, no, no. ¿El nombre de quién la pongo? De Luis Castañeda. ¿Cómo este va a estar en la convivencia con el escorpión? ¿Nos vamos a poder tomar fotos? La intención es que estoy invitando a todos mis amigos ahí para que... Nos, para que... Este, nos podamos tomar fotos La última vez que estuvo ahí en En la plaza galerías No alcancé a llegar para tomarme foto Y me firmara una máscara ¿Crees que esta vez sí tenga chance? O sea, ya viendo todo el consumo Y lo que vamos a hacer de 25 a 30 personas Que nos puede hacer una una foto grupal así De toda la familia Y firmarnos unas playeras Y unas máscaras que tenemos eh, va a presentar su show También va a convivir con la gente Ok, ¿O sea, parte de este? muy Entonces, bien. este, sí Yo, por favor este la viernes. viernes, confirmando para que yo esté parte todas las mesas Este, perdóname, ¿cuál es tu nombre? Oscar Rojo Oscar Rojo, ok, yo, entonces te mando un mensaje Óscar, para, para confirmarte el número de personas A ver si sí podemos hacer esa eh, foto sí, grupal no, no, no, no, con la familia Yo me encargo de que pase a las mesas, de hecho va a ser dinámica Ok Pero eso es parte del show ¿Sí? Dinámicas de, de que nos van a dar así como regalo y foto. No, no, no, no, de estar con la gente, como lo que tú decías, de que pase a las mesas, fotos y algunas este, firmas y todo. Ah, está increíble, sí, porque sabes que fuimos a Plaza Galerías, ya no lo alcancé y no ya no pude hacer la, la, la firma de mi máscara. Ok, no te preocupes. Oye. Tú nada más me confirmas el viernes y este. Y ya, para la, el reservado de las mesas. Y ahora no te guardo, ya me dices bien exactamente cuántas personas. Ok, oye, ¿y ese día, así como otras ocasiones, va a grabar para su canal? Mm, no sé, eso sí, no sé. No tengo, este ya, no sé si vayan a grabarlo. Eso sí, no sé, no te okay. a decir. Bueno, y otra cosa, es que eh, yo, yo admiro muy, mucho al personaje y admiro mucho a Alex. Entonces, ¿también vamos a tener este, convivencia con Alex Montiel? Sí, es que... No, su show no sé qué este, que abarque, ¿eh? yo lo más lo que me había dicho es la convivencia, pero no sé si si lo que me pregunta sea también, desconozco. Ok, pues sí, ojalá que dé chance el Alex, es un es un tipazo que siempre estoy viendo ahí sus canales. Pues ojalá y le digas a Alex Montiel que nos dé chance, ¿no? Pues somos varias personas. Sí, está bien, yo este, eso de la convivencia no hay ningún problema, lo demás sí lo desconozco. Ok, entonces sí tenemos chance para convivir con Alex Montiel también. No hay ningún problema. Más, ¿sí? Ah, buenísimo, pues entonces eh, te, te confirmo el viernes, te mando Whatsapp, Oscar Rojo, ¿verdad? Sí, digo, la verdad es que vamos varios, ojalá y sí valga La pena, ¿no? Sí, sí, digo la, la convivencia me ha dicho que sí No hay ningún problema, buenísimo, muchas gracias De nada, señor Siempre dijo de su pinche madre, o sea, todos estos No nada más hacen publicidad engañosa Sino que cuando hablas para pedir informes Nadie aclara que es un pinche Imitador, nadie aclara que no es El original, nadie aclara a, a huevo, aparte, como mis buenos representantes, yo tengo más representantes que no mames, que representa mal, ¿no? Yo te voy a ver a la vez. Entonces, exacto, entonces, prometen que va a haber con mi no nada más voy a hacer show, sino va a haber con mi venda con el escorpión dorado y hasta con el cabrón, este que es una pinche chingonería, el pinche Alex Montiel, o sea, con todos, dedo, con todos, todo, todo el pinche paquete incluido, tú nada más resérvame la mesa y llega en el, lléname no, el no, pinche no, no, no, ni madres. No, pero hay otro en Pachuca ya también, güey. Para el mismo pinche fin de semana. Hijos de su puta madre. Nada de eso soy yo, cabrón. Nada de eso. Que no se los hagan pendejos. Los pinches lugares de mierda que están ahí anunciándose. Son los hijos de puta. Imagínense si así se los quieren chingar con la pinche publicidad. ¿Cómo se los van a chingar con la pinche cuenta? Así, seguramente, alcohol adulterado, güey. Van a meter golecitos. Eh, propina del 50% y así Pinches gangsters de mierda Seguramente eso lo harán Porque si hacen eso a la hora de hacer publicidad Y hacen eso a la hora de hablarles por teléfono Imagínense qué pinche mamada no harán Ya cuando estás en el pinche lugar Hijos de puta, güey Cuídense, pinches idiotas, güey Compren sus pinches chelas en el Oxxo y ya, cabrón No es pedo, güey y pongan un pinche video exactamente del escorpión dorado que ese sí es. Les aclaro, para marzo, para marzo me han estado preguntando del botanero 21. Sí, sí voy a estar ahí. El 8 de marzo en Guadalajara, en el botanero 21, ahí sí voy a estar. Voy a estar grabando el escorpión suelto. ¿eh? Qué trascendidos, los saludos a del el escorpión dorado para decirles que voy a ir a Guadalajara, específicamente al aniversario del botanero 21 este próximo 8 de marzo. Ahí nos vemos en este pinche lugar que se va a poner bien chingón, festejando un año más de vida. Sí, allá estará. El peluche del estuche. Porque eso es lo que hace su diosa del internet Va y graba con la pinche banda Y para eso van ustedes Para tomarse la pinche foto Para que salgan en el pinche video Y los conozca todo el pinche planeta entero Ahí voy a estar, güey pues. Y ah, parece ser que Va a haber un pinche evento ahí Con el pinche patrón Con el Alberto del Río Igual también nos vamos a echar Unas pinche chelas con él Estamos en pláticas para ir a Tijuana El 29 de marzo Hasta que yo se los diga en el Twitter O en el pinche YouTube O en el Facebook Confirmado Se confirma Lo de Guadalajara ya está confirmadísimo Próximamente Tijuana tal vez y próximamente Monterrey tal vez así que pónganse atentos cabrón yo les digo dónde voy a estar no se dejen engañar si empiezan a encontrar publicidad por todas partes nada más me preguntan ya o si no lo he puesto yo no es cierto es una puta mentira ¿quedó claro pendejos? Sí. ¡Chido! Un saludo a toda la pinche abuela de defraudadores de mierda que están ahí dando pinche publicidad de engañosa e información por teléfono, nomás por sus pinches huevos, cabrón. Y ya les han dicho, ¡ay! ¡No mames! Ya nadie te puede imitar, sí. Al, al, el pendejo, ¿cómo se llama el pinche Mayimbu, ese pinche idiota? ¡El pinche Sisodom! Ya lo dijimos la vez pasada, güey. Él anuncia su pinche show, güey. Y sale toda su todas sus sí, y todos sus putos personajes, ¿no? Ese es un pinche imitador. No está vendiendo al escorpión. El Pinche pendejo. Ese es un pinche invitador. Nada más ya a conocer su pinche pedo. Eso es diferente a un puto usurpador. Eres el puerco espión. El puerco espión dorado. <risa> y si quieren que nos caguemos de risa, güey, ya nos vamos a meter en pedos de usurpar identidades y, y de que es un pinche delito que no alcanza fianza. Así que después llegaremos a ese pinche momento y todos los que estén involucrados, los que contratan, los lugares donde se presentan y quien lo haga, van a salir embarrados. Así que sobra advertencia. No hago ofertas infantiles. Nada más te bautizo el chiquito. Así que sobrevisten, no hay engaño. Ahí les va la pinche ponzoña del escorpión dorado. Porque siempre su pinche dios va a estar de su lado, chingada madre. Yeah, yeah. ¡A huevo! Nadie se me los haga. Suficiente tienen con su cara de pendejos para que se me las hagan pendejos. Entonces yo lucho los voy a defender. A huevo. El lucho, lucho para presidente. El lucho. Lucho, lucho. Nos vemos próximamente allá en Guadalajara. mientras tanto suscríbase ahí, póngale like y este. Y síganme en todas las pinches redes sociales. ¡Peluche en el estuche! ¡Pulero!